Hola, bienvenidos. Ya tenemos el chat de Microsoft Team en la barra de tareas. Lo acaba de añadir Microsoft en su última versión beta. Y además viene eh, que se autoarranca solo. Vamos, que al encender el dispositivo ya podemos observar cómo se, se inicia solo. Si queremos desactivar esto, porque tengamos algún pc. Lento por cualquier motivo, pues que sepáis que es bastante fácil, ya que solo hay que ir al, al icono de Chat. Luego, clic en, en Open Microsoft Teams, clic en los tres puntitos de arriba, luego Settings. En el apartado de general tenemos eh, Auto Startings que tiene que estar marcado. Si está marcado, pues se auto inicia. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado, que sea lo que buscabais.